Un fuego redujo a cenizas los aguares de una vivienda ubicada en el municipio de Pimentel. El propietario de la misma narra lo sucedido, donde resultó con quemaduras en el rostro. Tenía la nevera conectada cerca de mi la, la, la habitación, hice un cortecircuito, tiró candela y por eso cogió una chipa a la cama y cogió fuego. Si no cansamos de llamar los bomberos, no se, no, se, no se hicieron... No hicieron presente, ni siquiera han venido a preguntarme qué te pasó, ni cómo fue esto, ni nada, ni nada. Sin embargo, residentes en la zona llamaron la atención de las autoridades, pues aseguran hubo negligencia por parte del Cuerpo de Bomberos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 a esta comunidad que nos unamos todos, entiende, para llegar y que sea a lo más profundo de lo que hoy en día ha pasado a hoy por nuestros barrios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.